¿Te imaginas poder enfocar tus productos y servicios súper bien porque ya conoces todo lo que piensan tus posibles compradores antes de decidirse por ti? Bien, esto es posible y tiene un nombre, se llama Conocer el Customer Journey. Así que en el vídeo de hoy os voy a contar qué es todo este proceso, cuáles son las fases y las etapas por las que pasa cualquier comprador y qué acciones de marketing y publicidad puedes ir haciendo en cada una de ellas para dar en el clavo. Así que, quédate hasta el final. Ah, y por cierto, si quieres ampliar tus conocimientos en marketing, por favor, suscríbete a Oniad TV. Es uno de nuestros canales de YouTube que hemos hecho especialmente para cracks del marketing, donde andamos en todos los temas complejos del marketing, de la empresa, de la comunicación, de la publicidad y también hacemos experimentos. Así que, échale un vistazo, porque te va a molar muchísimo. ¡Comenzamos! Hey. Haz el curso de Unidad y conviértete en un crack de la publicidad programática. ¡Es completamente gratis! ¡Corre, inscríbete! ¿Qué es el Customer Journey? Bien, es el proceso que abarca todas las fases desde que un consumidor descubre que tiene una necesidad o identifica un problema que requiere una solución hasta el momento en el que compra ese servicio o producto que le satisfaga dicha necesidad a priori parece complejo pero en realidad es súper sencillo lo que más trabajo cuesta sin duda es identificar cada una de las fases dentro de lo que es tu producto tu marca tu negocio tu empresa para poder adaptar así todas las acciones de marketing y de comunicación incluso publicidad a cada una de ellas así es como conseguirás dar en el clavo con tus clientes ¿Por qué? porque sabes perfectamente qué necesitan aparte de sus necesidades básicas sus miedos y sus puntos de activación tú lo que estás haciendo es dar una respuesta muy precisa a todo el proceso en función de lo que van necesitando sí porque al final no es lo mismo alguien que por ejemplo se le ha roto el coche y quiere cambiar de modelo porque lo necesita para trabajar que alguien que decide comprarse un nuevo vehículo porque le gusta ese vehículo es totalmente diferente, son procesos de decisión de compra que no tienen absolutamente nada que ver porque uno tiene la necesidad, la urgencia de que lo usa para trabajar, por ejemplo, y el otro es un capricho. Aunque también te digo que los coches suelen ser productos que tienen un valor económico bastante elevado, no son compras impulsivas, pero sí que es verdad que hay ciertos perfiles o ciertos targets que sí que pueden tomar estos productos como una compra sin que requiera tanta atención. ¿Para qué sirve establecer un Customer Journey? Muy sencillo. En primer lugar, te permite conocer ya no solo a tus clientes y sus necesidades, sino lo que precisan en cada momento. En segundo lugar, te ayuda a aumentar la conversión. Al final piensa que estás dando en el clavo. Y en tercer lugar, como consecuencia de las dos anteriores, tu empresa y tu negocio se van a potenciar, van a crecer un montón. Así que ya sabes, vamos a tope con las etapas para saber qué necesitan en cada una de ellas. Lo primero que tienes que tener en cuenta cuando te dispongas a delimitar el viaje de tus consumidores, es decir, el proceso de compra por el que pasan, tienes que tener súper claro cuáles son tus buyer persona. Es decir, el perfil, el tipo de cliente ideal que más le conviene a tu negocio. Explicamos en uno de los vídeos de la Real Academia del Marketing qué eran los buyer persona. Yo te recomiendo que les eches un vistazo porque este vídeo te va a solucionar todas las dudas. Sin embargo, tienes que saber que los buyer persona tienen claras cuáles son las necesidades, qué es lo que mueve a esos clientes y es un perfil muchísimo más delimitado que el clásico target o público objetivo, ¿vale? Así que lo primero que tienes que hacer es delimitar tu buyer persona para saber que necesitan tus potenciales clientes. Una vez lo tengas hecho, tienes que cruzar estos datos con los de tus clientes para saber qué canales son los que suelen visitar para obtener toda la información, dónde comparan, cuánto tiempo invierten entre que descubren que necesitan tu producto hasta que realmente realizan la compra si luego están satisfechos, si es un producto o un servicio que ellos recomienden. O sea, hay una infinidad de preguntas que te tienes que hacer que al final son las que te van a dar la clave para tener completamente medido todo tu proceso. Así que toma nota, identifícalas y sobre todo, dales respuesta. Te estarás preguntando, ¿cómo doy respuesta a todas estas preguntas? Pues es muy sencillo, pregunta, pregunta, pregunta, pregunta. Sí, sí, tal cual te lo digo. ¿Qué métodos tienes para preguntar y obtener esta información? Muy sencillo. Puedes llamar a tus clientes satisfechos y a los insatisfechos para saber por qué no lo están. Puedes hacer encuestas, puedes mandar correos electrónicos, puedes hacer grupos de enfoque. Hay infinidad de maneras. El caso es que des con la que más conviene a tu negocio para poder obtener toda esa información que te va a ser de tantísima utilidad. Y ahora vamos a tope con las etapas. A mí me gusta mucho cruzar las fases del embudo de venta o del funnel con las etapas del proceso de compra porque al final es como podemos eh, hacer que se encuentra en un punto de equilibrio entre consumidor y nosotros como empresa que queremos hacer que coincidan, ¿vale? Entonces, la primera etapa sería la de descubrimiento. Es decir, depende del producto o servicio que quieras vender, por supuesto, pero puede ser que los consumidores no sepan de su existencia. Por ejemplo, si vendes un rascador para pies que sea para zurdos. Igual hay muchísimos zurdos en la población que necesitan un rascador para pies, pero no lo saben porque ni siquiera se han planteado que exista, pero resulta que existe y tú lo tienes y se lo tienes que poner en bandeja para que lo compran. Entonces, están por un lado ese tipo de productos que quizá el cliente no sabe que existe esa solución, pero también tenemos el tipo de productos que son muy comunes y que todos conocemos, pero que el cliente como tal no sabe que lo necesita, porque igual eh, se emplean en casos de urgencia o en casos de que se rompa el que ya tienes, etc. Entonces, ¿a dónde quiero llegar a parar con todo esto? Pues bien, la cosa es que depende del producto o servicio que estés ofreciendo y estés poniendo en el mercado, el proceso de compra va a ser diferente. Parece muy obvio, pero a veces se pasa por alto, así que tened esto en cuenta de cara a seguir con la siguiente fase. ¿Qué tipo de publicidad puedes utilizar en la fase de descubrimiento? Puedes hacer display, que es la publicidad que hacemos con Oniad. Echad un vistazo a alguno de los vídeos que damos tips y consejos para hacer campañas brutales, pero vamos, básicamente. Consiste en anunciarte en los mejores medios, en las mejores páginas web a nivel nacional y que vean tus anuncios todas las personas que entren en estas páginas. Esto tiene un impacto bestial en la fase de descubrimiento porque te muestras en sitios de confianza y la relación, el vínculo que empiezas a crear con tus clientes es bestial desde el minuto uno. Así que probadonead. También puedes darte a conocer en redes sociales. Tienen muchísimo impacto, ya sea a nivel de publicidad o a nivel de promocionar tus propios posts en las mismas. Incluso puedes crear una comunidad y darles mucho bombo. ¿Las redes sociales que más funcionan a día de hoy? Pues depende del público al que te dirijas. Pero LinkedIn, Instagram, Facebook siguen siendo la chicha, la chicha total. Y Twitter también tiene su peso. Si quieres ir al público joven, también puedes utilizar herramientas tipo TikTok. Están súper bien. Mi compañera Vicky hizo un vídeo hace poco explicando todo sobre esta herramienta. Échale un vistazo. ¿Qué más puedes utilizar en la fase de descubrimiento? El posicionamiento SEO, marketing tradicional, aparecen en todo tipo de medios, ya sea radio, televisión, periódico, o sea, son múltiples las acciones que puedes implementar para darte a conocer. La segunda fase, que a mí me gusta hacer un remix entre la segunda y la tercera, que sería interés y consideración. En esta fase ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muy bien. El consumidor ya sabe que tiene un problema, que necesita algo. La cosa aquí, la clave, es averiguar qué empresa le va a solucionar su movida. Me parece muy sencillo, pero bueno, es que en realidad hay que darle muchas vueltas. Porque si yo me quiero cambiar de coche, quiero un coche para ciudad, entonces haré una búsqueda en Google de coches para ciudad, coches que vayan bien, coches que no gasten mucho, coches que me reduzca el gasto en gasolina... Hay mil, mil opciones. Pero claro, aquí la búsqueda es simplemente de información general. La búsqueda es general. Y luego, conforme vaya pasando de una etapa a otra, se irá haciendo más específica. No es lo mismo alguien que quiere un coche para ciudad que alguien que quiere un modelo Seat León, ta, ta, ta, Y por un precio inferior a ta, ta, ta, No es lo mismo. Entonces esto es lo que tenemos que ir valorando y crear contenido, porque el posicionamiento SEO en esta fase es bestial, para cada una de sus necesidades. Obviamente, en función de las búsquedas y de las palabras clave, no me vayáis a descuidar este aspecto y os pongáis a escribir contenido duplicado y Google nos penalice y lloremos mucho. No. Siempre con criterio, ¿vale? Sentido común. Importante, importante, importante. Cuando busquen información no, vas, no solo vas a salir tú, también van a salir competidores. Aquí la clave es la calidad, ¿eh? La calidad la tienes que cuidar sí o sí en todos los aspectos. Y como decía en la fase anterior, aquí el SEO, el SEM, el display y las redes sociales juegan un papel clave para seguir estando en la cabeza de tus clientes. Siguiente fase, intención de compra. Aquí tus clientes, tus potenciales clientes ya saben que van a comprarlo, pero lo que les falta es saber información más específica de propiedades, de características, incluso, ¿por qué no? Probarlo. ¿Por qué no le envías unas muestras gratis y que pruebe, que compruebe él mismo cuáles son las ventajas de tu maravilloso producto o que pruebe gratis tu servicio durante un tiempo y luego ya le pasamos al plan de pago? Hay infinidad de opciones, pero aquí lo que tienes que tener claro es que lo tienes que captar. Si tienes el correo electrónico de tus potenciales clientes, aprovecha y envía un mailing masivo con promociones, con descuentos o con acciones que inciten a ese cliente a probarte o a comprarte. Es decir, pasar a la siguiente fase aquí como no puedes hacer ya no solo display normal de prospección sino que puedes hacer retargeting por email en esto usa unidad porque tenemos unas campañitas que te pueden ayudar muchísimo también el posicionamiento el tener contenidos que les puedas enviar el tener un canal de youtube donde les informes de cosas les mantengas al tanto eh, donde expliques las propiedades del producto ten en cuenta que aquí ya estamos en cosas específicas ya tienen en mente tu marca pero también la de tu competidor 1 la de tu tu competidor 2, la del competidor 3. ¿Qué te hace destacar? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres único? ¿Por qué tienen que elegirte a ti? Esta es la propuesta que tienes que impulsar para pasar a la siguiente fase que es la compra. ¡La compra! ¡Sí! ¡Has tenido suerte y te han elegido a ti! ¡Oh yeah! ¿Y ahora qué? ¿Se acaba? ¿Se acaba todo el proceso? Pues por supuesto que no, hay aspectos que tienes que cuidar muchísimo. El primero, la satisfacción de tus clientes. Este va después de compra, pero en realidad, si lo piensas con cierto criterio, es algo que tienes que cuidar desde el minuto uno. Cuida la experiencia de tus clientes, cuida el servicio, cuida el producto, cuida el mínimo detalle para que ellos estén satisfechos. Y sobre todo, mide. Cuando acaben de realizar su compra, tienes que saber si están contentos o no con el servicio y con el producto que han adquirido y que tú les has ofrecido. Para ello puedes utilizar encuestas de satisfacción, utilizar el modelo NPS, que es universal. Muchísimas empresas lo usan, nosotros lo usamos y te da una información bestial de qué tal lo estás haciendo. Y sobre todo, una vez sepas si tus clientes están satisfechos o no y tengas todo bien medido, porque lo que no se mide no se puede mejorar, Vamos a la siguiente fase, que es la de fidelización. Esto no consiste solo en que tus clientes te compren una vez y luego nos olvidemos y luego se vayan a la competencia o hay algo que no les ha gustado demasiado y se piren. No, aquí la clave es fidelizar, hacer que la gente vuelva por ti, vuelva a comprarte, vuelva a elegirte y lo mejor de todo, al haber fidelizado a alguien, es que ya no tiene que pasar otra vez por todas las etapas del proceso de venta, del customer journey, sino que ya las ha pasado una vez, ya está fidelizado, ya te conoce y ya sabe por qué te va a comprar. Y luego ya por último tienes que potenciar las recomendaciones. Con los planes de fidelización, con los planes de trae un amigo, son muchísimos. Así que eh, dale al coco, piénsalo bien y ya sabes, haz que hablen bien de ti porque es un objetivo que, si no lo tienes todavía ahí establecido, deberías incluirlo sí o sí en tu plan estratégico, porque las recomendaciones son una fuente de captación de clientes brutal. Así que, en definitiva, y para concretar y que nos quede claro, una mini conclusión. El Customer Journey es el proceso de todos los clientes, el que siguen desde que descubren que tienen una necesidad o tienen un miedo o un dolor o un problema que tienen que solventar para ello hacen una búsqueda de información van comparando entre diferentes competidores van viendo opciones alternativas que les convencen o no van descartando después se decantan por una empresa en esperamos que sea la tuya claro y después tú como empresa tienes que haber cuidado todo el proceso pero aparte tienes que hacer que esté satisfecho tienes que intentar fidelizarlo y que por último te recomiende vale eso sería el embudo completo. Yo ya os he dicho, esto es un Customer Journey, pero muy focalizado y muy centrado con el embudo de ventas, porque quería hacerlo de forma compleja para ver dónde convergen ambos puntos y encontrar el equilibrio entre los dos, que una a empresa y a consumidor. Así que eso ha sido todo. Si tenéis cualquier duda o pregunta, como siempre, ya sabéis, poned un comentario, contactad con nosotros. No os olvidéis de seguirnos en redes sociales y, por supuesto, de suscribiros. ¡Os esperamos!